El índice de impacto, también conocido como factor de impacto, es muy importante dentro de la investigación, y les voy a decir por qué. Es una medida de la importancia de una publicación científica. Ustedes piensen, si tuvieran que evaluar en grado en que una publicación es de valor para la comunidad, ¿cómo le harían? ¿Cómo lo calculan? A ver, piénsenle. Si, si yo tengo 10 eh, revistas, y yo sé que algunas son mejores que otras. ¿Cómo puedo saber cuál es cuál? En la sesión en línea que tuvimos en la videoconferencia, hubo quien me dijo, bueno, pues, si es arbitrada e indexada es bueno, ¿no? Sí, tiene ciertos criterios de calidad, sí, pero ¿cómo sé yo que la comunidad está usando esa revista arbitrada e indexada. ¿Cómo sé yo que los artículos que están publicados en esa revista de hecho están impactando a la comunidad académica y no simplemente están siendo ignorados? ¿Cómo le harían? Piensen, piensen. Si sí, la pausa es para que piensen un poquito. <risa> bueno, esta, este cálculo de la importancia de una publicación se hace a través del factor de impacto o el índice de impacto. En realidad no lo hacemos nosotros individuos, lo hace un instituto que se llama el Instituto para la Información Científica, o ISI, Institute for Scientific Information. Básicamente el cálculo se hace como les voy a explicar, se mide por año considerando un periodo de tres años, por ejemplo... Para la revista Y, en el año X se va a calcular así. Se divide el número de citaciones en el año X que tienen los artículos publicados durante los dos años anteriores entre el número de artículos publicados durante los dos años anteriores. Sí, yo sé, suena muy revuelto, pero no se preocupen, es más sencillo de lo que parece. En sí, el índice de impacto se basa en las citas. Si yo tengo un artículo que otro investigador leyó y consideró lo suficientemente interesante y relevante como para usa usarlo como marco teórico de su propio estudio, eso quiere decir que mi artículo pues no está mal. ¿eh? Si mi artículo todo el mundo lo ignora y nadie lo cita, pues quiere decir que no fue tan relevante lo que yo publiqué o lo que ese artículo publicó. Por eso el índice de impacto se basa en citas, en el número de citas que tienen los artículos. El índice de impacto se calcula no con respecto a artículos específicos, sino más bien a revistas. El número de citas de artículos específicos, ese lo pueden ver en scholar.google.com. Recuerden, si no, si no saben de qué estoy hablando, vean el video de las bases de datos. Pero bueno, índice de impacto tiene que ver con citas. Entre más se citen los artículos de una revista, mejor es la revista. Mayor índice de impacto tiene. Esto les digo que se hace a través del de ISI. Hay una página de paga en la que se pueden ver los factores de impacto, pero está esta otra que es gratuita, en la que las pueden ver. Se llama simago.jr.com Si ustedes entran a esta página, simago.jr.com, y le dan clic a donde dice Journal Rankings, del lado izquierdo, van a poder ver las revistas relevantes según categorías. Por ejemplo, si ustedes en Subject Area ponen Psicología, y luego en Subject Category, o sea, en la categoría, escogen una subarea de Psicología, van a poder ver el listado de revistas, más importantes, bueno, acomodadas según su índice de impacto de esa subárea de la psicología y esto es muy importante que tomen nota porque es para su tarea que tiene un valor de 10 puntos de su calificación final entonces, si ustedes escogen el área y luego la categoría y le ponen refresh, el año lo pueden dejar igual porque queremos verlo más nuevo, van a ver algo como esto esto yo lo hice para la categoría de misceláneo, psicología miscelánea. Si se fijan aquí yo tengo una lista de revistas, están ordenadas según su factor de impacto, que aquí le ponen SJR, aunque también lo ponen como H-index, son similares, pero igual es el SJR el que les interesa ahorita. Y vienen varios datos, ¿no? cuántos documentos publicó la revista en 2013 en este caso, cuántos documentos eh, publicó en los últimos tres años, cuántas referencias, cuántas citas, cuántos documentos citables, cuántas citas por documento, cuántas referencias por documento y de qué país son. Si se fijan, en este caso las primeras, las principales ocho revistas de psicología miscelánea eh, son de Estados Unidos, por eso les decía yo en alguna clase que el 90% de la investigación está en inglés, y la mayoría viene de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Por eso es bien importante que si no hablan inglés, se metan a clases, practiquen o busquen aprender más del idioma. Porque si no, se están perdiendo de la mayoría de lo que se hace en psicología. Muy bueno. En fin, aquí tienen toda la lista. les pueden ver. Si le dan clic a cada opción, van a poder ver más, más datos. Y esto les va a servir para su tarea. Esa es una tarea importante. Les voy a pedir que utilicen el portal de Simago, acuérdense, simago.jr.com, para identificar las revistas con mayor factor de impacto de su área de interés, ya sea psicología clínica, educativa o laboral. Tip, para los que están interesados en psicología laboral u organizacional, viene dentro de psicología aplicada, porque no hay ninguna subcategoría de psicología que diga psicología laboral, psicología aplicada. Ya que identifiquen esas tres revistas me van a hacer un documento de word en el que venga un listado no necesariamente de word, un procesador de texto un documento de texto donde tengo un listado eh, de las tres principales revistas de su área incluyendo el país de origen, el factor de impacto y el alcance o sea ustedes van a ver algo así en su área Entonces, lo que van a hacer es ponerme las primeras tres revistas que en este caso sería el annual review of psychology el Psychological Bulletin y el Psychological Review. Me van a poner de qué país son, cuál es el factor de impacto. Y si ustedes le dan clic a cada revista, van a encontrar esta parte que les puse en la tarea del alcance. Esto vale 10 puntos de su calificación final. Y para aquellos que les gustan los retos, les tengo un reto. Quiero que me digan cuál es la única revista mexicana de psicología que es considerada en la determinación del factor de impacto. ¿Por qué esto? Porque bueno, si ustedes se ponen a pensar en todo lo que implica ser el factor de impacto, no es fácil. Tienes que ponerte a checar quién cita a quién, cuándo, dónde y cuántas veces. Es mucho, mucho trabajo. Esto implica que para calcular el factor de impacto cobran, o oh, eso me han dicho. Este, y por lo mismo que cobran, no todas las revistas pagan por estar ahí. A veces porque son revistas pequeñas, a veces no tienen financiamiento o a veces simplemente no les interesa. Eso implica que solo una revista mexicana de psicología es considerada, siquiera para calcular el factor de impacto. Si quieren tener un reto, díganme cuál es, es un punto extra.